a a Su señor padre me envió a buscar papá. Tenía que traerte a ti, a que juegues tu rol. Tú eres el elegido. Juntos tenemos que encontrar el tesoro de Atahualpa. Cambogia y Puipo Gueyata, el Solo los muertos ven el ojo de Atahualpa. Tu padre va a morir. Sálvate. Ausschließlich als estétisches Phänomen es das Dasein und die Welt ewig gerechtfertigt. Todo lo que te sucedió en esta expedición lo organicé yo. Todo. Pero solo conozco el camino hasta aquí. Ahora me tienes que ir tú. Oye, ¿estás loco? Un hijo de hombre no nace. Un hijo de hombre se hace.